¡Muy buenas mi gente bonita de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo estoy muy bien. Después de 73 años vengo a hablaros sobre el nuevo piloto que ha salido relativamente hace poco. Seguramente subiré este vídeo la semana que viene, una semana después de que salió el piloto. Pero bueno, vamos a hablar sobre el que creo yo que es seguramente la mejor pasiva de mecha, Sí, creo que sí, es la mejor pasiva de mecha, la verdad. Vale, resumiendo, os voy a contar todo lo que he estado haciendo, que lo tengo aquí en un papelito, que luego lo tiraré porque al final no vale de nada. Pero bueno, de momento, os explico rápidamente para qué sirve el nuevo piloto. Rápidamente vamos a hablar sobre sus habilidades, que la verdad que está bastante bien, pero bueno, va, aquí lo tenemos. Juton lo compré con cristales, diamantes, que como cristales esta es la skin que te viene de regalo, esta es la base, la verdad que está bastante bonito y vamos rápidamente con lo que nos interesa que es al final las habilidades como habilidad de piloto lo que tenemos es eh, a la hora en la que nos matan o nos revientan al meca tendremos un 33% más de eh, altura a la hora de, y de yectar, ¿vale? y un 39% más de velocidad a la hora de volar bueno esto es porque lo tengo a nivel 2 pero podríamos tener hasta un 50% más de altura y 55% de velocidad. Esto iría súper bien, sobre todo para posicionarnos, depende de cómo esté la zona, en qué lugar estemos, del mapa o de los mapas, porque ya, ya sabéis que ahora hay dos mapas, pues depende de la zona y del mapa en el que estemos, pues nos irá bien para escapar de los enemigos o para posicionarnos pues, cerca de nuestros compañeros en caso de que estemos jugando en un squad. Esto está bastante guay. Y luego este de aquí, que es el más importante y que he visto que funciona con casi casi todos, es esto de aquí. Esto de aquí lo que nos permite es... Tener un buff de daño, un 4% cuando estemos 8 metros por encima del, del suelo, ¿vale? Y un 6% más de daño cuando estemos 20 metros por encima del suelo. ¿Cómo funciona esto? Preguntaréis. En principio se supone que son para mecas que están como levitando o medio volando. Supuestamente esto es lo que pone, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo funciona realmente esto? Lo he estado probando ahora en el, en el campo de entrenamiento porque os podría haber puesto uno por uno cada meca cuánto daño hace y hace todo, en verdad todos hacen bastante más daño y está bastante bien y el, al menos la manera que la he probado ha sido con los saltadores que hay allí vale He estado probando a todos firefox skylar arthur tenemos que tener en cuenta que la mayoría de mecas saltan y cuando saltan normalmente hacen un poquito más de 8 metros del suelo así que nos, nos serviría esa pasiva que tiene de de mecha. Depende de qué mecha sea, se nota más o menos. Os voy a más o menos a decir cómo, cómo lo he sentido yo más que todo, porque no quiero poneros el vídeo de cómo hago uno por uno, que estaría guay, ¿no? Pero es un poco coñazo, ¿no? Vale, lo que yo siento que ha sido más difícil de hacer con Skylar, no, no lo llevaría, la verdad. Eh, se puede hacer, sí, pero no es demasiado poderoso, Skylar no salta muy bien, etcétera, etcétera. Imagínate que tú estás en la, en la punta de un edificio y saltas. ¡Oh, my God durante el tiempo que estés bajando puedes ir haciendo daño al enemigo y se te contará tienen no por qué estar eh, levitando o simplemente volando aunque tú caigas de un edificio o por ejemplo Gabriel, que lo estuve probando uh, sabéis que cuando apuntáis con Gabriel si saltáis ya tendréis esta bonificación aunque sea del 4% de daño obviamente de 20 metros pues a lo mejor si te tiras de un edificio súper alto pues tendrás un 6% más de daño pero bueno, es más complicado. Hay megas que son más fáciles de hacerlo y otros que megas que no. como voy a decir más o menos cuáles son los megas que yo he visto que, son, que están más fuertes, ¿vale? Sobre todo eh, esto lo vi en directo, con la gente del directo. Muchas gracias para todos los que se pasaron. Y si no, pues ya sabes, directitos de vez en cuando por aquí en el canal de YouTube para probar cosas y hablar sobre todo en comunidad, porque al fin y al cabo yo no soy un super experto y no me, no, no me considero un experto. Al final todos tenemos una manera de ver las cosas diferentes. Y si nos reunimos todos, una vez cada X tiempo, pues podemos sacar cosas guays. Bueno, rápidamente. ¿Qué mechas creo yo que son los que más potencian esto? Obviamente Aurora es la que más potenciada está, ya que al final es su piloto. Si no habéis visto la guía de Aurora, tenéis que ir a verla, porque la verdad que esta pasiva de mecha más eh, mi tech más mi configuración de Aurora... Riquísimo, la verdad. En directo <risa> estuvimos jugando con gente muy noob. Y, y fue devastador, le quitábamos la mitad de vida a un, a un Firestar y así jugábamos con él, pero vamos como si fuese un bebé. Pero bueno, aparte de Aurora, que mecas creo yo que también se ha potenciado bastante. Arthur se potencia mucho, ya que a la hora de estar disparando con, el, con la espada, al menos al nivel que lo tengo yo, ha pasado de 265 a 270. Son 5 puntos más. Imagínate que lo tengas a nivel máximo y que puedas usar, utilizar un saltador o lo que sea tendrás un 10% más de daño, siempre cuando estés 20, por 20 metros del suelo, ¿no? Pero un 10% más de daño es bastante, sobre todo teniendo en cuenta que es Arthur y te se stunea y depende del core que lleve, te puede devastar. Luego, Hostile. Este lo probamos en directo y la verdad que fue una sorpresa. Ya veis que yo no juego mucho Hostile, <ríe> lo tengo a nivel 5. Pero bueno, si nos venimos aquí, y nos venimos al apartado de core, tenemos este core de aquí, que es el core número 2. Que lo que hace es, la barrita de abajo que tenemos de hot steel, se llena. Se llena cuando disparamos o cuando nos disparan, no estoy seguro cómo va, pero se va, re se va rellenando a lo largo de la partida. Si tú tienes una habilidad de estas, creo que es una de estas de por aquí, se va rellenando de manera automática. Creo que es esta, esta de aquí, ¿vale? Se va rellenando poco a poco, pero bueno, y si no, con cada disparo se va rellenando. Cuando la tienes cargada del todo, puedes tirar una especie de supernova o llámalo como quieras. Y claro, esto, si tú estás en el, si utilizas la Q con Hostile y te vas a la parte más alta del cielo, o a la que, a la que puedas, luego con el espacio te mantienes eh, levitando y luego le das eh, a la habilidad esta especial, hemos visto que pasaba de más o menos 800 y algo a casi 1000 de daño, y eso que no lo tengo a nivel máximo. Y eso que también seguramente se pueda modificar cosas de tech y cosas así. O sea, yo creo que Hostile es uno de los que está también muy, muy rotos y que seguramente eh, se vea más a lo largo de las partidas. Pues eso es lo que creo yo, ¿no? Es lo que yo usaría. Raven también se ve potenciado, ya que con el gancho nos podemos subir a edificios. Y claro, pues también se ve bastante potenciado el daño. Obviamente hay que ser un buen Raven para poder hacer bastante más daño. Andromeda, uno de los mechas más olvidados, ahora se verá bastante más potenciado con esto. Sigo pensando que le falta velocidad de movimiento, pero... Yo no soy un jugador de Andrómeda y la gente que juega muy bien Andrómeda esto lo irá de perlas. Obviamente estaría guay hablar con alguna persona que usa Andrómeda que me pueda comentar si le gusta o no le gusta porque cada jugador pues tiene sus, sus cositas. Neutron con el Core 2 también se vería beneficiado, aunque no es algo que yo, que yo priorizaría ¿no? Pasa a ser eh, 27, 20 y algo de daño a un poquito más. O sea, no es demasiado. que también se, se ve potenciado, sobre todo las dagas, cuando las tiras Abajo, como enseñé en la guía, ya sabes, si no has visto la guía, pues a verla. Flamenco también se ve potenciado, sobre todo su, secundario, su arma secundaria, ya que cuando estamos en el aire y la, y la lanzamos, pues se puede beneficiar, ¿no? alborada también, hace un poquito más de daño, pero no es demasiado. E, y Doomlight, que también lo estuvimos viendo. Doomlight se ve potenciado, sobre todo cuando tienes el módulo este de ir más alto, ¿vale? Es también muy importante. Huracán, sobre todo, los misiles guiados, es la hostia. Sé, mira, yo lo tengo aquí, lo tengo apuntado. De 183 que hacía cada, cada misil, hacían 193, o sea, 10 puntos más de daño. Que bueno, quieras o no, 10 puntos te pueden dar la partida o te pueden salvar. Bueno, Ventorus también se ve un poquito potenciado, pero no es demasiado. Trio también, todo se ve potenciados. Y, y más los que se quedan levitando o tienen un, una, una manera de moverse el aire, por así decir, más cómoda. Northern Knight también se ve potenciado a la hora de lanzar tu la Q al aire y luego lanzar el escudo. Esto también está muy bien. Mira aquí tengo la medición de 813 pasaba a 826, no es demasiado demasiado pero claro, piensa que tú te vas protegiendo con el escudo el escudo se recarga al tope y así eso lo puedes usar varias veces y ya está y que nada, os lo recomiendo muchísimo creo que es uno de los, de los mejores mejores a nivel estético también es de los más bonitos al menos a mí es el que más me gusta pero bueno, poco más eso sería todo sobre todo compraroslo si podéis si no, pues esperad a que se acabe la semanita o lo que sea, ir ahorrando si no, si no sabéis cómo conseguir pilotos, tengo por aquí por aquí os dejaré un videito de cómo conseguir pilotos, que tengo que subir una segunda parte que no la subí nunca. Pero bueno, nada. Cuidaros mucho, un besito y que vaya muy bien. Nos vemos en la próxima.